Hola a, Hola a todos. todos, yo soy Harold Saifi, fundador de Carasverse International. Ahora te regreso en la oficina y tenemos mucho que hacer para el futuro que estamos creando con nuestro nuevo mainnet y muchas cosas más. Y Ya que ustedes, mis afiliados, tienen algunas preguntas, yo les daré ahora las respuestas para estas preguntas. Primera pregunta. ¿Qué está pasando con la moneda? Nosotros lanzamos la moneda en febrero del 2018 hasta ahora. Y nuestra moneda está en almacenamiento. Por cierto, hay 12 almacenamientos en el criptomercado. Y de momento no tenemos negocio con esta moneda. Nuestro negocio empieza en septiembre de 2019. En septiembre nosotros tendremos nuestro mainnet, en septiembre tendremos nuestro propio celular y nuestra moneda no es una moneda de seguridad. Nuestra moneda, la KBC y la KCB, es una moneda de utilidad y esta es la diferencia. Es demanda y suministro. Cualquiera puede comprar, cualquiera puede vender. Esto es lo que causa que a veces el precio suba o baje. La gente que cree en nosotros, ellos mantendrán la moneda. Y las otras personas, ellas piensan que van a hacer una gran ganancia con estas monedas. Tal vez desde el inicio, cuando lanzamos la moneda, la moneda tenía un precio de un centavo. Y ahora tiene cinco centavos. Y también diez centavos. Porque las personas... Piensan que esta es una gran ganancia y esto ya depende de ti, cómo lo manejes. La siguiente pregunta es, ¿por qué el precio ha caído mucho? Como te dije, porque hay demanda y suministro. Y algunas personas que no conocen nuestro proyecto, que no saben qué es lo que va a pasar en septiembre. Tal vez ellos piensen que hay una buena ganancia si es que la venden. Tal vez ellos piensan que ahí tienen una gran ganancia. Por eso es que después del 4 de julio, el precio bajó un poco, porque este momento es el mejor momento para comprar. Mi recomendación es que tú compres las monedas y las mantengas. Pregunta 3, ¿qué es más beneficioso ahora? ¿Cambiar las KBC por oro o mantener las KBC? Como yo te dije, si tú cambias en oro es por tu seguridad y por la seguridad del futuro de tus a niños y de tus nietos. La KBC, como te dije antes, es muy rentable con nuestro proyecto en el futuro. En mi opinión, la KBC va a crecer mucho, pero nadie puede ver en el futuro. Depende de ti qué es lo que tú hagas. Pero mi recomendación es que si tú quieres vender, vende el 30% por oro. Eso es suficiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo vender en nuestro Carabit Exchange? Es una manera fácil realmente. Tú transfieres tus monedas a nuestro Karatbit Exchange y entonces tú ofreces tus monedas a quien quiera comprarlas y las pones en el mercado de intercambio y algunas personas te van a comprar y también te van a dar tu moneda en Bitcoin o en Ethereum. Siguiente pregunta. ¿Cuándo van a estar hábiles nuestros ATMs? Muy bien, yo te dije que después del 4 de julio crearemos nuestros ATMs y en septiembre los entregaremos en todo el mundo, que también se llaman CEM, y entonces tú podrás recoger tu oro ahí. Pregunta 5. ¿Dónde podemos cambiar nuestros KBC por oro? Tú puedes cambiarlos en nuestro Karadid Exchange. Pero ahora tú tienes dos posibilidades. La primera es, tú cambias 100 criptomonedas en un gramo en nuestro oro. Esta es una manera segura para tus niños y para tu futuro y para tus nietos. Y también tú tienes la posibilidad de obtener tu oro directamente de los cajeros ATM. Nosotros tendremos en septiembre alrededor de mil ATMs. Su nombre es CEM, Cash Gold Exchange Machine. Y nosotros tenemos en este momento mil unidades desde el inicio de septiembre y los distribuiremos por el mundo entero. Y tú podrás obtener un gramo de oro por 100 criptomonedas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro blockchain y los otros? Como Video dijo, nuestro blockchain será más rápido, más innovador y nadie tiene estas bases técnicas para esta blockchain cadena de bloques. Y esto estará mostrándose en septiembre. Y entonces tú verás todos los detalles y todo lo que hemos creado con este blockchain y estarás muy feliz por esto. Siguiente pregunta. Y es muy buena. ¿Cómo vas a crear el sistema financiero global? Empezamos con nuestra moneda en el 2018. Muy bien, la KBC, la criptomoneda KBC, pero antes creamos KaratPay. KaratPay es como PayPal. Tú puedes transferir un unival a otra cuenta. Un unival es 1.0.1 gramos de oro. Tú puedes transferir tu oro. Esta es una transferencia virtual que tú puedes hacer. ¿sí? Y ahora nosotros vamos a emitir nuestro card merchant. merchant puede cambiar las criptomonedas Bitcoin, Ethereum, en nuestro KBC ¿sí? y también en moneda fiat. Y nosotros podemos ir donde el vendedor y podemos comprar con criptomonedas. Y él puede obtener moneda fiat y es muy excitante porque es, porque esto es fácil de hacer. Este fue el siguiente paso. Y también nuestro celular K1 es como un banco para ti, absolutamente seguro. Nadie puede estafarte con este teléfono porque es absolutamente seguro y tú puedes hacer llamadas sobre blockchain. Blockchain sobre voz es una nueva tecnología en el mundo. Así que, señoras y señores, el mercado de comunicaciones es inmenso. Es un mercado de un trillón y nosotros empezamos con nuevas innovaciones y los que pueden visualizar lo que va a pasar en el futuro, ellos saben que nuestra moneda de oro va a crecer con este sistema y esto es básico para nuestro sistema financiero que nosotros estamos creando para el futuro. Así que ahora nosotros tenemos la última pregunta y esta también es una excelente pregunta. ¿Cuál es tu plan para el mundo, como te dije, también en el pasado? Yo quiero que la gente alcance una mejor vida. Nosotros tenemos un sistema financiero que no funciona desde hace cientos y cientos de años. Cada 80 años, el euro o otra moneda que sea fiat se arruina y todos saben que no funciona. Y nosotros tenemos que cambiarla y ahora nosotros tenemos un mercado que de criptomonedas. Esto es parte de esto y parte de la moneda fiat. Y si tú piensas, que el dólar o el euro existirán en 10 años. Yo no puedo creerlo, porque en Alemania tenemos una deuda de 2 trillones de dólares y en Estados Unidos se tiene una deuda de 20 trillones de dólares oficialmente. No oficial, son 40 trillones y esto es algo que nadie puede pagar. Y por eso es que, si tú tienes un sistema financiero basado en oro, todos pueden sacar ventaja y para esto es para lo que yo lucho y para lo que yo estoy trabajando. Y esta es mi pasión y esto es lo que yo quiero alcanzar para ti para nosotros y para todo el mundo. Si tú tienes más preguntas, yo estoy aquí para ti. Yo tengo un horario muy ocupado en este momento, pero para mí tú eres importante, querido afiliado. Yo te digo hasta luego y te agradezco mucho. Para mí eres importante tú, mi querido afiliado. Y ahora te digo hasta luego. Y, hasta luego. y muchas gracias. Espero que estés bien y verte en el futuro. Aquí Harold Saiz, CEO y fundador de Caratverse International. Bendiciones para ti.